Ahora vamos a ver cómo importar el proyecto del curso en Talent. Junto a esta elección encuentra este projectexport.zip y lo tengo aquí también en mi máquina en mi carpeta Talent. Y una vez que lo hayas descargado vas al Open Studio y aquí en el repository en algún punto le haces un clic derecho y seleccionas Import Items. Y aquí arriba select Archive File buscas el respectivo archivo que descargaste este este de aquí y aquí voy a seleccionar todo select all y hago clic en finish y así talent va a poner todos los elementos ahí que están en este archivo y aquí no solo puedes ver la estructura del proyecto puedes ver cada proceso y en cada componente cada ajuste que quieras como para que tengas posibilidad de comparar todo completito lo que tú quieras.